La joven agredida narra cómo fue golpeada por su pariente mientras intentaba defender sus sobrinos. Con, sí, a mí con él sí, pero hace nueve años le hice lo mismo a mi hermana. ¿Y a qué viene? Mi hermana tiene dos niños y ellas se los cuidan en su casa. Pero todos los días lo mandan antes de que mi mamá llegue. Y yo les regalme que porque mandan los niños a la calle sin haber el de mi casa. Le dije que mandara a sus hijas también a ver si la mamá de ella había llegado. Me dijo que no era obligado que cuidara a los hijos de mi hermano de su casa. Y yo dije que sí que tenía razón. que lo que tenía que hacer era llamar a mi hermano y decírselo que no lo llevaran más? Y dije, mi hermano, ahora mismo saca lo para afuera, mami. Sacó a los niños todavía para la calle. Me dijo que él quería que yo fuera un hombre. y que no había problema, que saliera, que me tratara como él quisiera. Que no había problema, que saliera y si él me, si él me quería ver como un hombre que me expresó que en otras ocasiones su tío ha hecho lo mismo, pero con su hermana. Yo era como un hombre. Y él lo tiró a la calle, lo Sí, lo sacó de nuevo para la calle, lo niño. Cuando salió, que yo estaba enfrente de su casa me agarró por el cuello. Empezó a darme golpes, sacó todo los cabellos, de todo me hizo. Obviamente yo no soy una momia. Yo tenía un llavero con la llave de la pastola, que es cortante, porque yo soy mi caderista. Y para abrir las cajas necesitamos eso. Y con eso yo me defendí. ¿Tú le pusiste alguna denuncia? Aquí. ¿Qué te esperas entonces de él? Que lo dejen preso ahí, para de Ahí, por el dedo. Y dime en En cambio, el tío, al ser detenido, expresa su parecer: Problema familiar. ¿Pero por qué tú la golpeaste? ¿Eh? ¿Por qué tú la golpeaste? Ella a pedirme la casa. O mi casa. ¿eh? Logró yo, ¿eh? ¿no? Y... Por, hay un video que mueve atrás que yo no le di golpe a ella. ¿Ella es familia tuya? Sobrina mía. había tenido tenido problemas usted? No. Ella dice que fue por unos niños, que te dijo que no los sacara, que hay una situación con unos niños ahí que tú, de todas formas, la amenazaste. ¿La amenacé? Sí. No... pasa que los niños... Mi madre la atiende hasta las 5 de la tarde. Se le manda a donde su abuela, para que como él es hasta las 5 de la tarde, mi abuela de ahí para adelante ya no puede atenderlo. Entonces, ella vino con una reacción a mi casa. Incluso yo estoy cortado, ella me tiró con, con un cuchillo. Estoy cortado aquí también. Se ve la sangre. Hay un video que puede demostrar si yo le digo golpe a ella. ¿Tú estás consciente de la magnitud de los ejes y lo que tú puedes preguntar? Tú estás consciente de la magnitud de lo que ocurrió y que fue con una mujer que esto pasó. Entiende, se entiende, pero que la mujer no, nunca puede abusar del hombre. Hay una, yo sé que hay una ley. ¿Me entiendes? Por un ejemplo, mira ahora, yo estoy cortado. Yo amanecí preso, ella debió estar preso. Porque ella me.. Pues, un, eso es, es como un asesinato, ella me tira al cuello para matarme. Primera vez cuchillo. que sucede eso entre ustedes. Primera vez, eh, eh. Primera vez que sucede eso entre ustedes. Sí. ¿Te sientes arrepentido? Por Claro, claro, yo no soy de problema, gracias a Dios. Algunos me conocen aquí, no soy de problema. Para NTN, tu noticiero regional, Jane y Francisco.